puede ser dulce o picante a mí me gusta más la picante lo que hacemos es darle un buen masaje y luego dejamos una o dos horas para que repose si es de un día para otro muchísimo mejor le va a coger mucho más sabor a nuestra carne pasado el tiempo no hay que hacer nada más solamente Tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 8 horas después este es el resultado. Luego lo que tenemos que hacer con dos tenedores y vamos a hacerlo tiras o a deshilachar. Mezclamos muy bien la carne cuando la tengamos hecha a tira con nuestra salsa que está buenísima. Y esto ya está listo, como veis, es una receta muy fácil de hacer y que tiene un sabor que te va a encantar, estoy segurísima. Puedes ponerlo en pan como he hecho yo y hacer un sándwich o un bocadillo o podéis también hacer tacos con tortillas mexicanas.